tardes, ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Bienvenidos. Qué bueno que podamos estar una vez más en esta oportunidad aquí en la Carta de Judas. Esta ya es nuestra última parte, nuestra última semana en esta carta. Y yo les agradezco, ahí voy a acomodar un poquito mejor la cámara. Ahí está mejor. Yo les agradezco a todos los que estuvieron en este tiempo. Gracias por estar viendo esta transmisión. Lo que voy a estar haciendo es lo que continuamente estamos realizando al principio, eh, es este, tomar la transmisión en vivo para que podamos este, ya eh, poder eh, compartir con todos aquellos que están en nuestro grupo de WhatsApp y este, a partir de esto podemos tener ya la eh, confirmación de que estamos con la, con, con la transmisión bien eh, configurada. Ahí ya estoy compartiendo al grupo de WhatsApp. Mientras tanto te digo qué hermoso que podamos estar en este tiempo de, de, de estudio, en este tiempo de, de, de reflexión, en este tiempo de palabra del Señor. ...así que bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Facebook... ...yo mandé ya, así que eh, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están observando... ...así que que Dios te bendiga, que Dios te esté dando este, eh, paz, que Dios te esté dando salud... ...que podamos estar juntos en este tiempo... ...y bueno, te quería eh, contar que hay varios de los que estamos participando de esta carta que lo están haciendo en forma virtual, o sea que eh, luego que se pasan los links, lo pueden ver en sus momentos de, eh, de posibilidad de, de, de acceder a, a, a los videos y están eh, haciéndolo de esta manera, así que felicito a todos, felicito a cada uno de los que está realizando un esfuerzo para poder estar terminando esta última carta de este año. Ya este año nosotros hemos trabajado con el libro de Proverbios, hemos trabajado también con la carta de Santiago y ahora estamos terminando con la carta de de Judas, una carta de un solo capítulo, de unos versículos muy, pero muy, eh, muy buenos. Así que, bueno, saludo a Norma Moreira, buenas tardes, a Ingrid, a María Claudia Cogorno, qué bueno que puedan estar aquí juntos, qué interesante que podamos juntos estar eh, trabajando con esto. Eh, ya de paso les estoy compartiendo también el. Eh, le estoy compartiendo el archivo eh, y nuestra cuarta parte de esta, eh, de esta carta ya nos toca en los últimos versículos y vamos a tomar desde el versículo 17. Hola Isaura, bendiciones, qué bueno que puedas estar allí desde eh, Nogolí, todavía estás en Nogolí, ¿no es cierto Isaura? Eh, o no, eh, contanos un poquito. Hola Isaac, presente, qué bueno Isaac. ¡Qué bueno que lo estés haciendo también! Bueno, bendiciones a cada uno de los que están tomando esta eh, transmisión. ¡Hola, María Laura! Bendiciones, buenas tardes. Eh, ¡Qué bueno que podamos estar haciéndolo! Bueno, les cuento una cosita que probablemente nos va a, a, a motivar. ¿sí? Yo tengo pensado para el próximo martes, esta es la última eh, presentación de la carta... Pero, ¿qué te parece si el próximo martes nos sumamos, todos los que estamos acá en, en la Carta de, de Judas, y nos sumamos a realizar una, eh, una comprobación de lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo? El, en, el, en el libro de Santiago, en la Carta de Santiago, nosotros hicimos, eh, eh, al final de todo, hemos hecho una... Eh, un, un video donde jugamos a este, poder estar eh, eh, viendo cuánto hemos aprendido de Santiago. ¿sí? Eh, ese juego lo hicieron creo que solamente tres de todos los muchos que somos que estamos estudiando. Y entonces, ah, me dice Isaura que están en San Luis, qué, qué, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Isaura. Bueno, eh, ese juego lo hicimos este, tres personas y yo te invito a, si te animás, a que podamos estar jugando y de paso, este, no solo jugando, sino también este, repasando lo que hemos visto de eh, Judas. Si te animás, el próximo martes vamos a cerrar esta carta con este juego. Es un juego este, eh, a, que también nos va a llevar al, eh, a, al recordar y obviamente este, que no solo vamos a estar compitiendo con nosotros mismos, siempre con nosotros mismos, pero también nos va a estar eh, ayudando a refrescar lo que hemos aprendido en esta carta. Así que si te animás, te desafío para el próximo martes a las 20 horas estar realizando este juego. Así que eh, dale con todas las ganas. Hola Alejandra, te tenemos aquí este, presente, en, aquí en la, eh, en la plataforma, en StreamYard. Qué bueno que puedas estar ahí. Tenés el micrófono apagado, prender un ratito así te saludamos. Hola, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Aprovechando hasta que el, el internet me ayude. Si no, voy cambiando entre Facebook y la conexión de, de a, por acá. Bueno, qué bueno. Pero un gusto. Qué bueno. Gracias, Pastor, bueno. gracias. Y ahí la tenemos también a Keti, que la tenemos identificada como Angie Hola, Keti de Buenos Aires, ¿sí? Este, tenemos dos Ketis, tenemos una de aquí de San Luis y tenemos a Keti de Buenos Aires que también nos está este, eh, acompañando. Hola, Ver Ojeda, qué bueno, qué bueno que podamos ser un montón los que estamos este, eh, estudiando. Delia Heredia, hola, Delia, ¿cómo andás? Bendiciones, qué bueno que también puedas estar sumándote. Bueno, ¿qué te parece si vamos directamente a la carta en sí?, porque la carta nos está eh, dando a nosotros la posibilidad de estar analizando estos últimos versículos que son pero muy, pero muy este, interesantes. Así que ahí vamos este, eh, a la carta y esta es la parte cuart eh, cuarta, sí, parte cuatro. Y esto eh, tiene como título las características del error. Recordemos que estamos trabajando con el comentario bíblico de William Barclay, este pastor escocés que nos ha dado este, tan lindos comentarios de todo el Nuevo Testamento. Y él tiene su propia, eh, su propia revisión bíblica, su propia traducción, que este, es muy similar a la Reina Valera, pero también que nos ilustra un poquito mejor los textos para que los podamos comprender. Y aquí vamos a Judas, este, en los versículos 17 al 19, de esta versión de William Barclay, que dice, pero vosotros, queridos hermanos, debéis recordar las palabras que os hablaron en su tiempo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Debéis recordar que nos dijeron, en los últimos tiempos habrá burladores cuya conducta estará gobernada por sus propios deseos impíos. Estos son los que provocan divisiones, tipos carnales sin el espíritu, ¿sí? Muy interesante esta versión. Y lo que podemos rescatar de esto es que lo que nosotros analizamos como el texto bíblico, el texto neotestamentario del Nuevo Testamento, nosotros vemos que eh, en el texto este, bíblico no tenemos exactamente esta cita, ¿sí?, esa cita que dice, en los últimos tiempos habrá burladores cuya conducta estará gobernada por sus propios deseos impíos. Esa, esa cita que está dando allí Judas este, nos este, plantea por lo menos tres posibilidades. Primero, que eh, ese texto haya sido de algún libro este, apostólico, eh, pero que no llegó a estar dentro del canon este, bíblico del Nuevo Testamento, que es muy probable. Otra posibilidad es que pueda ser alguna tradición oral de lo que han predicado los apóstoles, de algún sermón que pueden haber oído de los apóstoles que se este, transmitió. O también puede llegar a ser el sentido este, general de 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, ¿sí? que sería un poco el sentido de lo que está diciendo eh, eh, Judas en este lugar, ahí yo estoy buscando la versión este, Reina Valera de Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, para que lo podamos leer, porque esto también puede llegar a ser una posibilidad. De este eh, libro y de, eh, de esta carta paulina, eh, saca esta versión eh, de, esta, de esta frase el mismo Judas. Dice así...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 la verdad. ¿sí? El texto este, específico es, en los últimos tiempos habrá burladores cuya conducta estará gobernada por sus propios deseos impíos. ¿Mm? Entonces, es muy probable que también esta pueda ser una posibilidad. Sea cual sea la posibilidad, lo que nosotros podemos deducir es que estas personas tenían algunas características bien, bien este, maquiavélicas. Primero, se burlaban o se burlan de la bondad, y su conducta está gobernada por sus propios malos deseos. ¿sí? Estas personas que están dentro de la iglesia, que Judas está denunciando eh, esta actividad que cuasi-delectiva de, de, de, de estas personas. Y como hemos visto, había varios de ellos que creían que el cuerpo, por ser materia, era malo intrínsecamente. Entonces, no importaba que ellos puedan dar rienda suelta a sus deseos. Arguían que como la gracia perdonaba todo, el pecado no importaba. Y tenían también una, eh, una característica de que ellos eran una eh, élite de pensadores avanzados. Entonces consideraban a los que cumplían la ley moral, la ley tradicional, como anticuados, como pasados de moda. ¿Sí? El Salmo 53.1 nos dice que dice el necio para sus adentros, Dios no, no existe. Y en el original, esa palabra necio en hebreo es naval y no es una persona ignorante, sino una que pasa del tema. Es alguien que deliberadamente ignora un tema, no es que no lo conoce, sino que deliberadamente no lo toca. Entonces, este, este necio... Es alguien que sabe que si existe Dios, él está equivocado y por eso le espera un juicio. Entonces elimina la idea de Dios en su horizonte. Entonces, lamentablemente, estas personas estaban haciendo un desastre dentro de la congregación. Y Judas, como avesado observador y como este, un líder de la iglesia, se da cuenta de esto. Por eso en estos versículos eh, él dice de que estas personas son los que provocan divisiones, son carnales, sin el espíritu. Qué bárbaro, porque eh, cuántas veces aquellos que ya venimos con unos cuantos años de congregación, este, conociendo un poco la dinámica de las iglesias, entendemos de que hay personas que están este, promoviendo las divisiones dentro de las iglesias. Y, y, y como hemos visto, este, la semana pasada en esas fiestas del ágape, esas fiestas este, de la comunión, del amor fraternal, ellos formaban sus propios grupitos y con esa conducta estaban destruyendo la comunión dentro de la iglesia, o sea, no se juntaban con nadie más y solamente estaban allí entre ellos. ¿Sí? Y, y, y, y lamentablemente estaban excluyendo y sobre todo a los este, eh, recién llegados a la fe. Eran personas que no estaban considerando el cuerpo de Cristo. Pero también iban un poco más allá. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y creían lo que los griegos creían, de la división este, eh, psíquica, física y almática del hombre. ¿sí? Porque lo, para los griegos el ser humano se componía del cuerpo, esto en griego es soma, el alma, la sige, y el espíritu, neuma. ¿sí? Entonces, soma era la constitución física de una persona. Sige o sige era... El alma, ¿eh? sencillamente la vida de los seres vivos, todos los seres vivos, los animales, las plantas, tienen cige para este, esta este, filosofía griega. Pero el neuma, el espíritu, era totalmente diferente y pertenecía exclusivamente al ser humano. Y el neuma, para los griegos, era lo que lo hacía al, al ser humano, una criatura inteligente, semejante a Dios, capaz de hablar con Dios y de escucharle. ¿Y qué pensaban estas este, mentes que se autodenominaban superiores? Ellos pasaban a arguir que todos los hombres poseían Sige, o sea, eh, este, eh, el alma, pero muy pocos poseían realmente el Neuma, el espíritu. Entonces, quienes poseían el neuma, el espíritu, los intelectuales, la élite, ellos poseían el, el, el neuma. Por eso, muy pocos podían alcanzar la verdadera religión. El resto tenía que contentarse con moverse en esos niveles más bajos. Y por eso, ellos dividían a las personas en dos clases. Y estaban dividiendo las personas, ya no las personas generales, sino las personas que estaban dentro de la comunidad de fe. ¿Y cómo las dividían? Las dividían eh, los sijikoi que eran los físicamente vivos, pero intelectual y espiritualmente muertos. Entonces, ellos eran los carnales. Y después estaban los neumaticoi, que eran los capaces de un conocimiento intelectual real, de un conocimiento real de Dios y de una experiencia espiritual real. Entonces formaban lo que lamentablemente eh, eh, podemos denominar como una aristocracia intelectual y espiritual por encima del de medio de las personas corrientes y vulgares. Ellos se creían los neumaticoi y ellos creían que estaban exentos de todas las leyes ordinarias que gobiernan a la conducta humana. La gente ordinaria tenía que cumplir todas las leyes, pero ellos no. ¿Por qué? Porque estaban por encima, porque eran los que entendían, los que tenían mayor comunicación. Para ellos no existía el pecado, eran tan avanzados que podían hacer lo que quisieran porque la ley no se les aplicaba a ellos. Entonces, este, ¿cómo los trata Judas? Judas los trata a estos este, que se creían los neumaticoi, los trata y les dice, ustedes son los almáticos, los carnales, ustedes son los dominados por la carne. Ustedes no tienen neuma ni, ni conocimiento real ni experiencia de Dios. Por eso les dice, ustedes no tienen ni lo más mínimo de la verdadera religión. Estaban despreciando a personas que eran mucho mejores que ellos. Entonces la verdad acerca de estos supuestos intelectuales y espirituales era que deseaban pecar y tergiversaban la religión para convertirla en una licencia para pecar. Cualquier parecido con la realidad es algo este, que no me hago cargo porque aquí estamos analizando solamente la historia bíblica de lo que estaba pasando allí en el tiempo de Judas. Pero seguramente que si vos estás prestando atención, dirás, ¿cómo me suena parecido a tal situación, a tal lugar, a tal iglesia o en tal espacio este, de fe que estuve y que me hicieron sentir de esta manera. Y lamentablemente esta historia se repite, por eso es tan, tan actual esta carta de Judas, para que nosotros digamos, Señor, necesitamos comunidad de fe, Iglesia tuya que realmente esté sana, de este tipo de conductas, conductas que lamentablemente llevan a la división de las congregaciones y no a la unidad. Bueno, siguen los versículos, en el versículo 20 y el 21 dice, «Pero vosotros, queridos hermanos, debéis edificaros sobre el fundamento de vuestra santísima fe». Debéis orar en el Espíritu Santo, debéis manteneros en el amor de Dios mientras esperáis la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que os llevará a la vida eterna. En el pasaje anterior vimos lo que Judas estaba describiendo como las características del error. Ahora en este pasaje... Vamos a ver estas características de bondad, porque también hay gente a la que nosotros debemos este, animar para que sigan haciendo la obra de Dios. Por eso dice, queridos hermanos, debéis edificaros sobre el fundamento de vuestra santísima fe. Debéis orar en el Espíritu Santo, debéis manteneros en el amor de Dios mientras esperáis la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que os llevará a la vida eterna. Qué hermoso pasaje, ¿no? Entonces, el hombre bueno, el hombre bueno, el, el cristiano bueno, la cristiana buena, la mujer buena, edifica su vida sobre el cimiento de la santísima fe. O sea, este, no es algo fabricado por nosotros mismos, sino lo que nosotros recibimos. Hay una cadena de transmisión de fe. ¿Por qué? La fe este, la, transmis la transmitió Jesús a los apóstoles. Los apóstoles la transmitieron a la fe a la iglesia. Y la iglesia nos transmite a nosotros. La iglesia, cuando estamos hablando en tanto cuerpo de Cristo, nos transmite a vos y a mí la fe. Entonces, la fe que nosotros estamos este, eh, eh, recibiendo, nos sustenta. Y no es una mera opinión personal, no es una opinión bueno, de, de cada uno de nosotros, sino la fe es la revelación que vino de Jesucristo, conservada, transmitida dentro de la Iglesia, siempre bajo el cuidado de la dirección del Espíritu Santo. Y esta fe está transmitiéndose de generación, en generación. Por eso es una fe que la califica aquí Judas como una fe santísima. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eh, santísimo viene de agios o santo, ¿sí? Apartado. Por esto esta, esta fe es diferente, es diferente a todo lo demás. ¿eh? Esta fe es santísima porque trata de Jesús. No es el simple creer en otras cosas, sino el creer en Jesús. Como nuestro Salvador Por eso es diferente esta fe A las filosofías Hechas por los hombres Porque esta fe Es dada por Dios No es una opinión Esta fe es revelación No es suposición Es certeza en el Espíritu Santo ¿Y por qué también es diferente? Porque hace diferentes A las personas que creen No solo cambia las ideas Sino que cambia vidas no solo cambia creencias intelectuales, sino que se desarrolla una dinámica moral diferente. La fe en Jesucristo transforma nuestro ser. Por eso es diferente y por eso es santísima. Y la persona bueno, el cristiano bueno, la mujer cristiana, el varón cristiano bueno, es un varón, es una mujer de oración. ¿Eh? La religión en el, en el sentido verdadero, este, hay un dicho que dice, la religión en el sentido verdadero quiere decir dependencia, porque yo no puedo hacer nada sin Dios. Sin Dios no puedo hacer nada. Hay un este, autor este, cristiano, Mofat eh, define a la oración es el amor en necesidad, apelando al amor en poder. Qué preciosa esta frase. La oración es el amor en necesidad, apelando al amor en poder. Y vos y yo dependemos de la oración. ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los que tenemos fe en Jesucristo, sabemos que todo, todo debemos someterlo a la voluntad de Dios. ¿sí? Y por eso todo lo que pasa en mi vida se lo tengo que presentar a Dios para que Dios lo apruebe. Y también, yo sé, vos sabés, que conociste a Jesús, yo que conocí a Jesús, sé que por mí mismo, sé que por vos mismos no podemos hacer nada. Pero con Dios todo es posible. Por eso, cuando yo me considero insuficiente, recién actúa la suficiencia de Dios en mi vida. Por eso, esa fe, como lo dice Judas aquí, tiene que ser en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mis oraciones siempre van a ser humanas, pero cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, yo comienzo a orar en el Espíritu, como dice romanos, y el Espíritu mismo comienza a interceder, por eso mis deseos comienzan a ser los deseos de Dios Y yo comienzo a pedirle de que eh, el Señor pueda estar transmitiéndome su mente y yo puedo estar pidiendo en oración lo que Dios está queriendo. Por eso debemos orar y por eso los discípulos le dijeron enséñanos a orar y por eso nosotros estamos en un constante aprendizaje a poder ir descubriendo cómo debemos orar en cada situación. Y el cristiano, la cristiana, el hombre, la mujer buena, se mantiene en el amor de Dios. Eso es lo que está expresando aquí Judas, ¿sí? Se mantiene y este, eh, entiende de que hay un pacto como lo hubo este, con Dios y el pueblo de Israel, ese, ese pacto que nos describe um, Éxodo 24, de 1 al 8, porque... Dios le dijo al pueblo en esa oportunidad que él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Y ahora nosotros estamos teniendo una relación de padre-hijo con Dios. Por eso ese pacto es un pacto de amor que Dios lo está haciendo con vos y con mí. Por eso nos mantenemos en el amor de Dios. Dice Mofat, este mismo autor que te había dicho, él comenta que el amor de Dios tiene sus propios términos. De comunión. Dios se comunica con vos de una manera única, particular. Por eso este, no nos conviene ni a vos ni a mí salirme, salirte del amor de Dios. Por eso esa comunión con Dios es íntima, personal, única y por eso debemos mantenernos en el amor de Dios, en esa obediencia que va de la mano de este amor de Dios. Y los cristianos, las cristianas, los varones, las mujeres buenas, esperamos anhelantemente la venida de Jesucristo. Y decimos, Señor, yo sé que todo lo que estoy pasando, todo lo que está sucediendo, todo lo que me está este, aconteciendo y lo que está aconteciendo en la sociedad, tiene una fecha de caducidad. Es cuando vos vengas, porque vos vas a volver a venir. Así que... Esto es tremendo. Y no se queda aquí, porque los versículos que vienen en el versículo 22 y 23, dice este, así, «Algunos de ellos debéis convencerlos de, su error, convencerlos de su error para que se aparten mientras están todavía indecisos. A otros debéis rescatarlos, arrebatándolos del fuego. De otros debéis tener lástima y temor al mismo tiempo» aborreciendo hasta la ropa que está contaminada por la carne. ¿sí? Y esta parte aquí la titula este, Barclay, eh, reclamando a los perdidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo de que este, hay muchas personas que se van perdiendo en el camino. Y aquí tenemos tres tipos de personas que se van perdiendo y de las cuales Judas quiere que ninguno de nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, Ignoremos a estas personas. Recordemos que viene hablando de aquellos que estaban dividiendo y entonces este, Judas está diciendo, vamos a atender a esos soldados que se fueron cayendo. ¿sí? Y, y los divide en tres tipos de, este, eh, de personas. Primero, los que coquetean con la falsedad. ¿sí? Son aquellos que se sienten atraídos por el mal camino. Simpatizan con Dios, pero todavía no pueden dejar de estar esclavizados frente al pecado. Y entonces se entregan al error, se siguen entregando. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Aquellos que estamos firmes en la fe, debemos tratar de sacarlos antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí? Darles esperanza de que pueden salir del error. Debemos, para esto, lo bueno es lo que estamos haciendo. Estudiamos este, la palabra para poder defender la fe y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿sí? Por eso tenemos que enfrentarnos al error con argumentos, con la verdad, con la palabra, con la fe. Debemos sacar una eh, actitud este, eh, no sincera, tenemos que sacar eso, tenemos que sacar la arrogancia, tenemos que sacar la intolerancia que nos sale muy rápido ¿sí? y, y a veces estamos este, eh, presos de esto y tenemos que llenarnos de simpatía. Tenemos que llenarnos de sinceridad. Y yo sé que esto es un trabajo que a algunos nos cuesta, pero Dios lo está haciendo, y Dios nos está ayudando. ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a hablar a tiempo, porque si no hablamos y estamos viendo que nuestros hermanos, que nuestras hermanas se están equivocando y no lo hablamos, somos partícipes, porque ese silencio se transforma en cobardía. Y... Tenemos miedo de que alguien nos pueda llegar a decir, yo no habría llegado a esta terrible situación si tal vez alguien me hubiera hablado. Y ese alguien podría ser yo, podría ser vos. Por eso debemos hablar, no debemos ser cobardes y hay que hablar. ¿Sí? Hay algunos que hay que arrebatarlos del fuego. A los primeros... A los que coquetean con la falsedad hay que traerlos. Y a los que eh, hay que arrebatarlos del fuego hay que actuar con prontitud. Y acá arrebatar casi que es una palabra este, eh, eh, de, de sacarlos, de quitarlos, ¿sí? Eh, como sea, si, y aún contra su voluntad casi este, el arrebatamiento, ¿sí? Hay veces que hay que salvar a una persona de sí mismo, aunque sea la fuerza. ¿Sí? Y, y, y en esto... Este, eh, tenemos que, que, que tratar de actuar en el amor del Señor. Y el tercer grupo de personas es los que debemos compadecer y temer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estas personas ya están en el error y no quieren salir. ¿sí? Estas personas son aquellas que ya están este, sin querer salir. Entonces, eh, acá tenemos que amar a esa persona, pero aborrecer el pecado. Y tenemos que estar bien firmes, porque no podemos querer rescatar a estas personas si no estamos fuertes en la fe. Por eso él dice, cuídense, ¿sí? Los que van a librar batallas de estas que son muy difíciles ¿eh? con la enfermedad del pecado deben tener el fuerte antiséptico de una fe sana. Hablando de los antisépticos en, esta, en este tiempo de pandemia, entendemos esto, ¿sí? Tenemos que estar muy fuertes, ¿eh? no con un conocimiento parcial, no con ignorancia hay que enfrentarla, enfrentar esta situación con la seguridad de saber en quién hemos creído. Por eso acá nos aconseja de que algunos debemos compadecerlos. compadecerlos. No este, eh, acaba la carta así nomás, sino que tiene una doxología o un final, una conclusión. Sería mejor esa palabra doxología. Y los versículos 24 y 25 son un canto a este, la adoración al Señor. Dice, «A quien es poderoso para guardaros de toda caída y para haceros estar presentes, sin mancha delante de su gloria, llenos de gozo, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo». Sean la gloria, la majestad, el dominio y el poder desde siempre y ahora y para siempre. Amén. Y ahí termina esta tremenda carta. ¿sí? Hay tres veces en el Nuevo Testamento que se le da alabanza a Dios o al Dios poderoso. En Romanos 16, 25, Pablo da alabanza a Dios que es poderoso para fortalecernos. En Efesios 3.20, Pablo da gloria a Dios que es poderoso para hacer mucho más de lo que podamos nunca pedir o ni siquiera soñar. ¿Sí? Y aquí este Judas nos ofrece una alabanza al Dios que es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y esta palabra es aptaistos, ¿sí? es de un caballo seguro, que no tropieza, que no resbala nunca. ¿sí? Es una persona que no cae en el, en el error. Y, y, y esto nos recuerda al Salmo 121 que dice, no dará tus pies al resbaladero ni se dormirá quien te guarda. Así que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Caída, ¿sí? Aquellos que practican este, el montañismo este, saben que los es que escalan se atan unos a otros para que si alguno se resbala, otro que está firme resista el peso. Así estamos atados a Dios y así estamos atados unos a los otros para no caer. O sea que si alguien se desmaya, lo levantamos ahí con las cuerdas de amor. Segundo, Dios es poderoso para hacernos permanecer Intachables En la presencia de su gloria Esa palabra intachables es Amomos Que significa este, eh, Aquel este, eh, que no tiene Defecto eh, Y nos hace recordar a esos animalitos De los sacrificios que no tenían que tener Ningún defecto ¿sí? Sin mancha sin nada eh, o, o a esos vestidos blancos Que están perfectos Que no tienen ninguna manchita Eso es Amomos ¿sí? Y él es poderoso porque nos lleva a su presencia con un gozo inexplicable. ¿Por qué? Porque este, eh, si no tenemos la gracia del Señor, entrar a la presencia de, de Dios nos da vergüenza, nos da temor. Pero como Jesucristo limpió nuestros pecados y la gracia de Dios nos llenó de su presencia, de su poder, Él es poderoso para que, Entremos con alegría, con gozo a dar gloria a nuestro Dios. ¿sí? Y dice este que Él es Dios salvador. Él es Dios salvador. Y muchas veces nosotros vimos que en el Nuevo Testamento se aplica la palabra salvador a Jesucristo, pero aquí la aplica a Dios y saben que eh, en el Nuevo Testamento también tenemos pasajes que son análogos que hablan de Dios salvador. Lucas 1.47, Primera de Timoteo 1.1, Primera de Timoteo 2.3, Primera de Timoteo 4.10, Tito 1.3, Tito 2.10, Tito 3.4. Por eso terminamos este tiempo con la absoluta confianza de que Dios está detrás de todo, que Él es nuestro Salvador, que Él es el único digno de gloria. Y así termina nuestra carta tan, pero tan este, eh, hermosamente como hemos comenzado. Así que, qué bueno que podamos estar juntos. Hola Luisa, hola Silvina, hola Marta. Qué bueno que se pudo conectar, eh, qué interesante que se pudo conectar. Eh, y yo te voy a invitar, ya que estamos aquí, Mira, eh, déjame hacer una cosita, porque hay una canción muy, pero muy bonita que yo quiero compartirla con ustedes, con todos los que estamos aquí este, en, eh, en, este, eh, en este tiempo. ¿sí? Hay una canción que eh, dice, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal. Invisible, pero real. A Él hoy ministramos, Lord. Y mira, eh, ahí yo te voy a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir aquí y te voy a compartir la pantalla para que la podamos ver y terminemos este tiempo cantando el Señor y luego hacemos una oración. ¿Te animás? Comparto la pantalla y cantamos esta canción juntos y decimos... El único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra es nuestro Señor, eh, es nuestro Dios. Al único que merece toda gloria, toda honra. Ahí te la este, eh, compartimos y la cantamos. ¿sí? Invisible, pero real. Ahí reiniciamos los. si oramos, qué tremenda esta canción, consagramos todo nuestro ser a nuestro Dios. Así que ahí donde estás, te animo a que hagamos una oración y le digamos, Señor, el único que merece toda gloria, el único que merece toda honra, el único que tiene todo bajo control, al único y sabio Dios, al nuestro Salvador, a nuestro Señor, a ti te adoramos. Gracias por este tiempo, gracias por esta carta, gracias por todo lo que nos estás dando, Señor, en, en cada situación. Gracias porque dependemos de ti, gracias porque en la oración nos humillamos y te decimos, Señor, yo sin ti nada soy. Gracias, Jesús. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos, bendecimos este tiempo, bendecimos nuestras familias, bendecimos este fin de año tan particular, tan difícil, pero tan lleno de ti, Señor. Gracias, gracias bendito Dios. En tu nombre, amén. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo martes para que juguemos juntos. ¿sí? Dale, este, animate que vamos a estar eh, comprobando, corroborando nuestros saberes de Judas. No importa si este, eh, tenés un poquito de miedo, dale, animate que lo vamos a estar haciendo y vamos a cerrar este tiempo de estudio con este juego en vivo. Así que eh, te animo a que lo podamos estar haciendo juntos. Que Dios te bendiga y nos vemos si Dios quiere para cerrar este año el próximo martes a las 20 horas. Que Dios te bendiga, nos vemos. Chao, chao y este, eh, que tengas una semana llena de la presencia del Señor. Chao, nos vemos. Chao.